Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Wilton Martínez de reseoke.com. Vamos a quitar el error eh, varios ceros, o sea, siete ceros, el 4, ¿vale? Un error de tubo, ¿vale? Así como en pantalla, como en la gráfica, este es el, este es el error. Eh, puede, se puede quitar quizás reseteando o a veces, si está muy gastada la, el tubo, como en pantalla, eh, cambiando estos tubos, ¿vale? Vamos a resetearlo, tenemos el, el programa, ¿vale? Eh, vamos a, a pegar la llave perfecto ya sabes que me tiene que contactar para poder activar el programa listo aquí yo quedo activado es el son service, service support tool damos clic en esta parte de acá la parte izquierda luego damos clic aquí perfecto y debe estar en modo de reparación o en modo de inspección vale abajo para un link un vídeo porque abajo me contactas para enviarte el vídeo de cómo se coloca en modo de inspección o modo de reparación vale perfecto vamos a clicar donde dice individual y buscamos counter vale counter aquí vamos a estar eh, varios contadores pero lo que vamos a usar es el de intube counter reset este es el que vamos a usar vale este es el error 00 o sea siete ceros y el 4 vamos a click aquí sale este error no te preocupes está bien si sale así como está vale la pantalla blanca y este error está bien o oh, si sale unas rayas ese programa no es compatible y no te va a resetear ¿vale? damos clic en aceptar sale esto, ejecutar ¿vale? y sale esto, dice eh, va, des, eh, el contador se va a resetear ¿vale? desea hacerlo ok y eso es rápido, ¿vale? una vez va reseteando